Cada día en nuestro puesto de trabajo tenemos que generar ideas emprendedoras, ideas que sean disruptivas y que generen un cambio en nuestra organización. Por eso en este vídeo os voy a explicar 6 técnicas que yo considero súper útiles para generar ideas creativas. ¡Comenzamos! 1. Brainstorming ¿En qué consiste esta lluvia de ideas? Muy bien, es muy sencillito. Simplemente tienes que juntar a varias personas, da igual si son de tu equipo o de equipos multidisciplinares que pertenezcan a otros departamentos. El caso es que sean personas que vayan allí con una idea muy clara y es que saldrán de la reunión con un concepto nuevo. Por ello, tienen que ir proponiendo uno a uno ideas. Da igual lo locas que sean. De hecho, cuanto más locas, mejor. Porque esos conceptos se irán desarrollando poco a poco hasta dejar la idea final bien matizada y cómo se va a desarrollar. Claves para hacer un brainstorming eficaz. Que todo el mundo vaya sin filtro. Que no vayan con la actitud de juzgar y de criticar todas las ideas. Por muy locas que sean, mejor. Porque así luego podemos darle más forma a todo el concepto. Y por último, respeto. Que cada participante respete el turno de sus compañeros para que así todas las ideas cuajen. Esa es la forma más efectiva de hacer un brainstorming. Así que tomad nota y ponedlo en práctica. 2. La técnica de los atributos. Esta técnica consiste en listar todas las características, da igual si son técnicas, si son de apariencia, o si son de cualquier cosa da igual mientras sean atributos de tu producto y de tu servicio tienes que listarlas ¿Por qué? para que luego entre todas las personas que estéis en la reunión empecéis a buscar posibles mejoras distintos usos o nuevas vías ya sea de comunicación del producto o de promocionarlo o bien de nuevas formas de implementarlo en cada mercado nuevos targets a los que impactar el caso es que con todos los atributos bien listados vais a ser capaces de analizar uno a uno y extraer mejoras para cada uno de ellos. 3. La técnica SCAMPER. Muy conocida. Seguro que en algún momento de vuestras carreras habéis tenido que enfrentaros a este tipo de técnica. En realidad es bastante sencilla. SCAMPER es una de las técnicas más famosas para generar y crear ideas. De aquí salen unos conceptos súper rompedores y disruptivos. Cada letra de la palabra SCAMPER se corresponde con un verbo que os va a dar la clave para hacer la acción. S sustituir sustituir el modelo del producto o el modelo de negocio el servicio en sí puede sustituir atributos concretos o conceptos clave nuevos clientes formas de uso la idea es ser totalmente disruptivos y proponer cosas que sustituyan a las que ya se hacen a las que ya son efectivas combinar combina ideas combina materiales del producto atributos del servicio por qué tiene que estar reñido un servicio de calidad con un precio asequible no tiene por qué estarlo la idea en esta técnica es ir generando preguntas que den respuestas y nuevas soluciones a ah, adaptar por ejemplo tú tienes un producto que es una silla vale pues esta silla ¿cómo la distribuyen empresas de la competencia ¿Cómo venden esta silla en noruega en suecia o en finlandia la idea es que veas cómo se desarrolla tu mismo producto o similar en otras situaciones, en otros contextos y entonces adaptes ese mismo contexto y las cosas que te puedan beneficiar a tu modo de desarrollo de negocio. M. Modificar. Transforma las ideas y los conceptos clave de tu producto. Así, aunque de primeras puedan sonar una locura, podrás extraer ideas clave que luego implementarás. P. Proponer. Propon nuevos usos, propon nuevos clientes, propon nuevas formas de hacer las cosas. E eliminar. Eliminar no quiere decir que cortes de raíz y por todo lo sano con todo lo que ya funciona en tu producto. No, ni mucho menos. Significa que tienes que ir reduciendo los conceptos al máximo, simplificar y ver cómo puedes desarrollarlos. Entonces, como siempre, vamos de lo más importante, de lo más general, a luego ya desarrollarlo por completo. Esto te va a ayudar, al tener un punto de vista más minimalista, a ver la importancia de cada cosa y cómo podemos potenciarla. R. Reordenar. Cambia de rol, cambia las cosas de orden. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cómo comunicas tu producto? Quizá estés priorizando unas ventajas, pero ¿sabes si son esas realmente tus ventajas competitivas? ¿Cómo puedes impactar? El reordenar los conceptos puede ser de muchísima utilidad para tu producto, así que no lo dudes y pruébalo. La cuarta técnica de este vídeo es brutal y viene derivada de uno de los más grandes en lo que a creatividad se refiere. Walt Disney. Sí, señores, en esta técnica te recomiendo que propongas tres perfiles, un soñador, un realista y un crítico. El soñador va a dar ideas que divaguen, que sean disruptivas, que, que flote, que flote, que sea creativo de verdad, que no haya límites. O sea, aquí la clave es soltar todo lo que piensas sin filtro, que sean tus sueños, las ilusiones, a dónde queremos llevar nuestro producto, cómo nos imaginamos que sea, ¿Cómo queremos que sea el producto ideal? El papel del realista, una vez escuchadas todas las propuestas del primero, será bajar todos estos conceptos hasta hacerlo, como el propio nombre indica del perfil, realista. Es decir, a conceptos llanos, a conceptos que puedan ser aplicables. Por último, el papel del crítico será establecer las debilidades. Así, con la combinación perfecta de estos tres perfiles, podremos sacar ideas que realmente podrás implementar y ya tendrás la metodología para hacerlo. Quinta técnica, asociación. Aquí te voy a recomendar que listes todas las motivaciones y todas las necesidades de tu público objetivo, así podrás alinearlas de forma súper eficaz con todos los atributos y todas las características principales de tu servicio. Identificarás mejoras, podrás ver cómo implementarlas y luego todo esto una vez aplicado dará lugar a resultados brutales. ¡Pruébalo! Así tendrás un mapa conceptual en tu cabeza y en la de tu equipo, que os permitirá saber todo con claridad para poder establecer estas ideas. Sexta y última técnica, seis sombreros para pensar. Consiste en establecer seis perfiles que van en torno a los colores de los sombreros. Entonces, cada uno hará una aportación en función del perfil y del rol que le ha tocado desempeñar. Comenzamos con el sombrero blanco, que es el encargado de generar el punto de partida, la idea base. Después, el amarillo será el encargado de dar todos los beneficios que se le ocurren que pueden extraer y aplicarse a vuestra empresa a raíz de la idea generada por el sombrero blanco. El perfil del sombrero negro es un poco más pesimista, será el encargado de ver todas las desventajas que puede generar aplicar esta idea. El papel del sombrero verde, que es el siguiente, es es un poco más complejo, ya que tiene que aglutinar toda la información extraída hasta que ha llegado el momento de intervenir como perfil y proponer entonces las alternativas que se le ocurren a todas las ventajas y a todas las desventajas propuestas anteriormente. Y llega el turno del sombrero rojo, porque ya lo sabéis, no podemos dejar de lado las emociones, al final son una parte imprescindible de cualquier empresa para conectar con su público objetivo. Así que el sombrero rojo será el encargado de empatizar y por último el sombrero azul será el encargado de controlar, de ver cómo vamos a hacer posible y hacer real todas las ideas que han surgido con esta maravillosa técnica. Es muy importante que todos seamos creativos en nuestro puesto de trabajo, por lo tanto tomad nota de estas ideas y de estas técnicas para generar conceptos disruptivos, aplicadlas y contadnos en comentarios.